No, no, no. Este canal ya les hemos hablado antes sobre algunas las historias de los personajes de Fatal Frame como traducirlo es Proyecto Cero, ya les hemos contado sus historias de los personajes, sus 5 historias de diferente de sus videojuegos y en día de hoy por primera vez como adentrarnos en estas historias es Kaname que o Totsuki es el novio de algunos de los productora que sale Proyecto 03. Los atormentados de la sacerdotisa Reikakuse así que pónganse cómodos y apaguen las luces aquí comenzamos su rodaje el video. Debo regresar a la mansión, tengo que verla. Historia. Kanamototsuki era el hijo de Kyouka Kuse y Akito Kasiwagi es el medio hermano de Amane Kuse. Los varones eran prohibidos en la familia Kuse y los bebés varones nacidos tenían que ser expulsados antes de los 4 años de edad. En lugar de expulsar a su hijo, Keunka consiguió sacar a Kaname fuera del santuario hacia un pueblo cercano, donde fue adoptado por la familia Totsuki. antes de separarse de su hijo, Keunka le dio a Kaname un pendiente de piedra hecho como muestra de su amor y su verdadera identidad. Esperaba que el padre de Kaname algún día reconociera el pendiente y lo adoptara. Sin saberlo, Akito había sido asesinado por con su abuelo. Kaname se creó en el pueblo, ignorante de su verdadero origen, a pesar de que llegó a ser muy apegado a su familia adoptiva. Fue allí donde conoció a Reika Yukisir más conocido Reika Jus y ambos se enamoraron. Ya cuando era adulto, Kana me dejó el pueblo para estudiar en la ciudad, pero con la esperanza de volver y estar con Reika, durante su ausencia, ocurrió un desastre que mató a la mayoría de los habitantes quedando a Reika como una de los pocos sobrevivientes, y después de la pérdida de su familia se ofreció como voluntaria para ser la sacerdotisa tatuada del santuario QC. Kaname no sabía nada de este evento, y continuó escribiendo cartas a Reika. Mientras pasaban los meses, comenzó a tener sueños sobre una antigua casa y una mujer de pelo largo. A pesar de que no podía recordar dónde había visto estas cosas antes, los sueños le quedan con un fuerte sentido de la nostalgia y de pesar en su mente. Pronto comenzó a escuchar la voz de Reika en sus sueños, y sintió un fuerte deseo de ver a sus seres queridos que habían fallecido. Durante este periodo, conversó con el D.R. Azou, sobre la mansión. Durante esta conversación, su deseo de ver a Reika era tan grande que no podía esperar, decidiendo que debía ver a Reika una última vez en el santuario. Se fue de la casa del doctor. Azou a toda prisa, dejando todas sus pertenencias, incluyendo uno de los pendientes de piedra. Antes de ser descubierto Kaname se disfrazó como un adorador y tuvo acceso al santuario, y comenzó a buscar a Reika. Amane, que se había convertido en una de las doncellas, reconoció el pendiente, que era igual a la de su madre. Kaname le preguntó sobre el paradero de Reika y Amane sabía todo sobre el amor que sentía Reika por él y accedió a ayudarle a encontrarla. Mientras que a los hombres solo se les había permitido entrar en el santuario puse durante la temporada de nieve, Amane tomó un gran riesgo y le ayudó a entrar. Cuando Kanama encontró a Reika, ya había sido empalada en la cámara del trono y se encontraba en un profundo sueño. Después de que despierta, Reika lo miró y le sonrió, se encontraba feliz de que por fin podía verlo por última vez. Sin embargo, su felicidad no duró mucho, porque el abuelo de Kaname se había enterado lo que había hecho a Amane por ayudarlo a entrar al santuario. Decidido preservar el código, Yasuo siguió a Kaname hasta el santuario y lo asesino frente a los ojos de Reika. Nos vemos la próxima, estaré subiendo video este días para Torneo Pupa, XD nos vemos, adiós. Bueno, ¿qué te parecieron estas historias?